Hola, mi nombre es Ramiro y en esta ocasión te voy a apoyar a crear un usuario dentro de NetPay Manager. Antes de empezar, es importante saber que un usuario es alguien que va a tener acceso a tu cuenta de NetPay Manager. Existen cuatro tipos de usuarios. El primero es el propietario, que tiene control total de los módulos de NetPay Manager. El segundo es el financiero. Con este tipo de usuario podrás revisar reportes de transacciones, facturas estados de cuenta y configurar cuentas bancarias de una o más empresas. El tercero es el gerente. Con este tipo de usuario podrás revisar reportes de transacciones, realizar cancelaciones y devoluciones de una o más sucursales. Y por último está el cajero. Con este tipo de usuario podrás visualizar la información de las sucursales en donde esté asignado, así como realizar cobros con los productos donde se encuentre dentro de ellas. Una vez que ya conocemos los diferentes usuarios que se pueden crear dentro de NetPay Manager vamos a ingresar a la plataforma para crear uno de ellos. Una vez que ya estemos dentro de la pantalla principal de NetPay Manager daremos clic en la parte superior derecha y posterior daremos clic en administrar cuenta. Dentro de la pantalla de administración de cuenta daremos clic en el apartado de usuarios. Una vez dentro del panel de control de los usuarios de NetPay Manager vamos a dar clic en agregar usuario. Una vez que damos clic en agregar usuario, nos va a arrojar una barra lateral donde vamos a ingresar los datos para poder crear nuestro nuevo usuario. Es importante saber que antes de asignar un rol, podemos ver la tabla de permisos que corresponden a cada uno. Posterior, asignaremos las empresas y las sucursales a nuestro usuario. Es de suma importancia validar qué sucursales y empresas van a ser asignadas a este usuario, esto debido a que solamente va a poder ver la información de ellas. Si en un futuro se quiere hacer alguna modificación del usuario para las empresas y sucursales asignadas, se va a poder realizar directamente desde el portal Manager, pero solamente lo va a poder realizar el usuario que tenga el rol de propietario. Ya que se tiene el formulario completo, vamos a dar clic en Agregar usuario. Y es así como agregamos un usuario de manera exitosa a nuestra plataforma de NetPay Manager. Y una vez que se finaliza este proceso, a nuestro nuevo usuario le van a llegar vía correo electrónico sus credenciales de acceso temporales para la plataforma de NetPay Manager. Si llegas a presentar alguna duda o problemática en específico, te puedes acercar por cualquiera de los diferentes canales con los que cuenta NetPay.